Hola, soy Andrea Forer Hurtado y junto con Catalina Donoso Pinto y con Lía Gómez tuvimos la oportunidad de coordinar el GT en arte y política. Fue un GT en el que tuvimos unos logros maravillosos. Desde GT, en Arte y Política, logramos la articulación de una red de investigadores, de artistas, de colectivos culturales, principalmente de Chile, de México, de Argentina y de Colombia. Y produjimos encuentros periódicos para propiciar el debate sobre el lugar de las artes en el campo científico. Eh, instalamos el tema en las universidades de los países miembros que hacían parte del GT, eh, sobre esa importancia de los lenguajes artísticos, de los lenguajes comunicativos en la construcción de imaginarios emancipatorios eh, en nuestra región, no, desde los lenguajes sensoriales. Eh, hicimos muchas preguntas, fue una de las cosas que más logramos hacer muchas preguntas alrededor sobre todo de los circuitos de arte, de las plataformas tecnológicas, del marco de la pandemia, de nuestras coyunturas políticas, de nuestros eh, países y trabajamos con colectivos de artistas, eh, eh, artistas que tienen otra forma de pensar el arte a través de otros lenguajes que no son hegemónicos en la academia. Eh, hicimos, bueno, varios intercambios, publicamos cuadernos de claxo, hicimos diversas publicaciones también en diferentes medios, en revistas especializadas y en este momento estamos terminando de editar nuestro libro de arte, política y ciudadanía con el GT de comunicación, política y ciudadanía. En este sentido... Pues lo que hemos hecho en este GT eh, fue analizar la realidad, analizar la coyuntura latinoamericana. Estuvo presente todo el tiempo lo que estaba sucediendo en nuestros países y sobre todo durante el 2020 y 2021 estuvimos, pues, hablando acerca de las desigualdades socioculturales que se dieron a partir de la pandemia. Eh, también nos articulamos con otros GTs. Eh, por ejemplo, también con el GT de Afrodescendencias y Propuestas Contrahegemónicas, con quienes logramos hacer varios encuentros, hablando acerca de los modos de construcción de las representaciones artísticas sobre los conflictos raciales contemporáneos. Eh, realmente consideramos que la construcción de este GT eh, es, eh, digamos que, muy adecuada para el momento de exclusión que vive el mundo, es importante reconocer el arte, reconocer su incidencia política y recordar que somos seres humanos, que somos seres que precisamos de estar juntos para crear caminos juntos hacia una vida plena y hacia el bien común. Eh, en palabras de Sumaca Wasai, en realidad lo que hicimos en este, en este GT fue pensar bonito, actuar bonito y hacer bonito. Gracias.